Estamos entonces en Rabí Yoshua Ben Levi en el siglo III, eh, tiempo en que los romanos gobernaban sobre la tierra de Israel, a la que los romanos habían llamado Palestina, y tenemos a Rabí Yoshua Ben Levi, que es uno de los sabios más importantes del momento, y dependiendo de la óptica de quién, Muchos de sus coetáneos consideran que es el más grande de todos. Y vamos a preguntarnos, primero que nada, ¿por qué es el más grande de todos? Y, y acá ya, ya no nos va a sorprender. En esos días, fijaos las cosas que tenemos para aprender, en esos días había una epidemia de una enfermedad horrible. En toda la región, en Palestina y en buena parte del Oriente Medio. Al menos así se hablaba en esos tiempos y así se cuenta en la Guemará, en el Tratado de Ketubot, hoja 77, página 2. Había una enfermedad que se llamaba Ra'atán. Se escribía Reish Alef Tafnun. La enfermedad Ra'atán era era una enfermedad terrible, eh, era una enfermedad en la que tú te encontrabas con los síntomas externos primero que nada, eran síntomas de, de enfermedad cutánea en principio y, y los ojos lloraban lloraban todo el tiempo y producían lagañas y, y la nariz y la boca del enfermo de Ra Atán chorreaban todo el tiempo, y la gente estaba muy, pero muy, pero muy asustada con esta enfermedad. Y, y como de lo que queremos hablar es de lo que hace más especial que ninguna otra cosa a Rabi en Levy y está lleno de milagros mencionados en su nombre, pero nada lo hace tan especial y tan grande como esto, entonces vamos a citarlo directamente de adentro de, de, adentro de la quemará la Guimara nos cuenta en el Tratado de Ketubot 77b que esta enfermedad, atención, consiste en que un bicho, un bicho de algún tipo, un sheketz, de alguna manera se introdujo o nació y crece y molesta dentro del cráneo de la persona. Y a partir de ahí es que empiezan a ocurrir todos los síntomas hasta que la persona muere en medio de dolores terribles. Están tan asustados toda la población de esto, porque aparentemente esto encima se contagia de modo terrible. La mera proximidad de cualquier tipo con alguien que está enfermo de eso puede hacer que el otro también se enferme. Y, y, y fijaos, por ejemplo... Por ejemplo, lo que cuenta la Gemara acá, a ver un segundito, ¿dónde estamos? Ah, no, y algo, y algo muy importante, prestad atención, eh, acerca de la curación de esta enfermedad. Porque en tiempos de la guemará también estábamos curando cosas y también, aunque, aunque no teníamos todas las herramientas que tiene la medicina de hoy día, eh, había, había otro conocimiento, un conocimiento que era previo, un conocimiento que venía de lo alto. Y entonces, antes de contarnos de qué modo se cuidaban del contagio, la Guemara nos cuenta que para curarlo, y no siempre era posible, pero qué era lo que había que hacer, nos enseña uno de los grandes sabios que se llama Abaye, que hay que tomar unas hojas de menta y un tanto de otra planta muy maloliente que se llama la banana no recuerdo cómo se llama en español, y cáscaras del nogal, del tronco del nogal, eh, y una parte de una especie de rosa que se llama jabatzelet y tres o cuatro ingredientes más. Y hay que hacer una infusión con eso, y entonces hay que encerrar al enfermo en una habitación hermética hecha de mármol, toda de mármol, sin aire que entra o sale de ella, de ninguna manera. Y si no hay a disposición una construcción hecha de mármol, entonces una construcción de paredes muy muy gruesas y sin ventanas. Y entonces hay que arrojar sobre él, a ver cuántas, 300 vasos, 300 recipientes de esa agua, de esa infusión y esa infusión lo que va a hacer es ablandar el cráneo tal que se lo puede abrir con las manos, el cráneo del enfermo y entonces con una pinza hay que extraer al bicho que está en el punto justo ese donde mojamos y abrimos y al bicho ese hay que quemarlo inmediatamente porque si no va a volver. Esta mañana cuando estudié este pasaje para contarles de Radio Yoshua, pensé, Pachita, estamos hablando de una misma forma de conocimiento que viene, viene por todo tipo de caminos distintos, a distintos lugares y en distintas épocas, pero la descripción que me hace la quemará del set que tengo que preparar para alguien que está enfermo de algo que es una epidemia terrible, horriblemente contagiosa, mortal, se sufre horrores. la quemará me manda a hacer algo muy parecido a lo que pocos decenios atrás hacía Pachita en México. Utilizar magias, abrir, extraer un bicho que efectivamente está ahí, quemarlo cerrar nuevamente, y todo eso con plegaria, con cabaná, con saber lo que uno está haciendo en el orden de lo espiritual. Una maravilla. De todos modos, era mejor, decían, no, no contagiarse. De modo que, por ejemplo, Rabío Hanán, eh, Rabío Hanán, si veía que había moscas que venían, de algún lugar donde podía haber un enfermo de esto, él se iba inmediatamente del lugar, porque decía que si una mosca tocó al enfermo y te toca a ti, te está, seguro que te está contagiando. Rabi, Ami y Rabiasi, por ejemplo, no comían un huevo que hubiera estado, con cáscara y todo, que hubiera estado en la misma casa donde había un enfermo de estos. Y, por ejemplo... Rabiseira, Rabiseira, no se sentaba en un lugar al que llegara el viento que pasaba cerca de la casa donde había un enfermo de esta enfermedad terrible. Y en cambio, ustedes ya lo imaginarán. En cambio, nuestro querido amigo Rabioshuv Ben Levy, Rabioshuv Ben Levy lo que hacía era especialmente ir a los lugares, ir a las casas de estos enfermos que estaban sufriendo horrores y a quien nadie visitaba y a quien nadie se acercaba y no solo se acercaba a ellos, les proveía lo que hiciera falta y los abrazaba, sino que se sentaba, se sentaba con ellos a enseñarles torá y entonces venían, conocemos tantas tantas metáforas de esto mismo y es tan hermoso y entonces venían los otros sabios y decían, pero tú estás loco, <risa> no se puede desafiar, no se puede desafiar la naturaleza de esta manera. Estos, estos hombres tienen una enfermedad que es muy contagiosa y es mortal, tú no puedes acercarte a ellos así como así. Y Rabi Yashua Levy les citaba un verso que está en el libro de Yeshayahu, de Isaías, en el capítulo 57, verso 19, que dice, Boren ibz Fataim, el que crea el movimiento de los labios. Shalom Shalom la Rajok Belakarob. Shalom Shalom dos veces, para el que está lejos y para el que está cerca. Que Hashem crea el movimiento de los labios, que bendice con Shalom al que está lejos y al que está cerca por igual y termina el verso diciendo Amar Hashem eso es lo que dice Hashem Urfa y lo cura, lo sana y dice rabbi Yoshua Ben Leidi si, si es al Rajok al lejano por supuesto que es al Karob porque el que está cerca de Hashem ni siquiera necesita de la Tfilah porque el shalom está asociado con él. No se trata, tiene que hacer tefilá, claro que tiene que hacer tefilá, pero lo mejor de su tefilá es esa conexión que tiene de suyo ya con el Creador. Entonces dice, dice Rabbi Yoshua Ben Leiby, si, si el cercano, que el shalom ya viene con él, porque el shalom es el trabajo ese, de conectar lo divino en que soy y lo divino que hay en mí. Entonces él no precisa eso. El, el lejano, vaya que sí necesita. ¿Y cómo entonces yo, que soy de los cercanos, que estoy bien, no voy a venir a traerle al lejano, al que está mal, esa brajá? Y si está prometido que la Torá sana, como a mí que estoy sano, la Torah no me va a estar cuidando de enfermarme. Y, y creo que todos, todos tenemos anécdotas de ese tipo, al menos todos los que, los que, compartimos, los que compartimos este tipo de estudios constantemente, este, y, y esas historias nos hacen muy bien, cada vez que somos de alguna manera los únicos que decimos no, no, no, hay que ir justo ahí, cuando todos están escapando de ahí yendo para el otro lado. Eh, es tan hermoso, pero es tan hermoso. Si hay alguien que no lo haya intentado conscientemente hasta ahora, es el momento. Te ilumina la vida, te da todo, porque a la postre todo es Hallem, no hay otra cosa que Hallem, no hay otra cosa que divinidad. Todo está exactamente ahí. Y lo único que importa es la calidad de nuestra conexión y el modo en que lo viene a describir acá Rabioshua Ben Levy, porque hemos visto esto de, con respecto a Rabiakiva, por ejemplo. Hace poco hablamos de rabia Akiva, cuando estudia Torá y enseña Torá, aunque los romanos avisaron que van a matar a todo el que enseñe Torá. Y entonces cuando vienen a increparle a Rabi Akiva, que se está suicidando, ¿se acuerdan? Él dice, es como en el caso de los peces y el lobo, que el lobo ve que los peces están ajetreados y les pregunta por qué y les dicen que tienen miedo de las redes de los pescadores. Y entonces... El lobo les propone que salgan del agua donde no hay redes y los peces le dicen que es estúpido, porque en el agua al menos están en su elemento, pueden intentar escaparse de las redes, pero afuera del agua no tienen modo de salvarse. Bueno, lo mismo, lo mismo aquí. Si yo no hago lo que de verdad, lo mejor que he sido llamado a hacer en este mundo, caramba, ¿por qué salvación puedo clamar? ¿A qué luz estoy aspirando? ¿Sí? me estoy resguardando por las dudas, no sea cosa que de verdad tengan razón esos tipos que hablan en Twitter y yo me voy a enfermar porque, porque visito a alguien que necesita ser visitado, porque reconforto a alguien que está enfermo. Ahí tengo una mitzvah. La mitzvah es lo que me cuida, la Torah es lo que me cuida, especialmente si lo tengo compartido. es el tipo de relatos que a mí me encantan. Una señora que falleció cerca del año 2000, con 122 años de edad, 122, la mayor edad, la, la mayor longevidad registrada oficialmente, por supuesto no la mayor longevidad, pero sí la mayor longevidad registrada oficialmente. Y esta señora, como la mayoría de la gente que he conocido que llega a edades muy, muy avanzadas siendo feliz, Empezó a fumar a los 19 años cigarrillos, esas cosas a las que yo no me acerco porque están hechas con papel que parece papel de diario y con algo que llaman tabaco pero que es una porquería. Bueno, empezó a fumar cigarrillos a sus 19 años, dejó de fumar a los 117 y, y no, por, no por salud, dejó de fumar a los 117 porque se estaba quedando ciega y le molestaba andar molestando gente para que le encendieran cigarrillos. Y, y, y cuando le preguntaron por los secretos para su longevidad, uno de los que mencionó fue su amor por el vino, por el buen vino. Y, y así, tomando vino a diario y fumando de los 19 años a los 117, a los 100 andaba en bicicleta, sin problemas. Y según dicen, cuando murió a los 122 estaba perfectamente lúcida y contenta. Yo la verdad conozco tantos casos por el estilo que me dicen que hay un montón de cosas, de cosas incluso razonables, de esas que tratan los médicos, que pueden incidir en nuestra salud física de uno u otro modo, pero que a la postre es esa conexión, esa conexión de felicidad, de aceptación, de alegría, de, de querer la vida que tengo a la postre. Eso, eso que es tan fácil de decir, y tan pero tan difícil de sostener en la realidad y, y que tiene que ver con mis ganas de este templo de pasos porque de a muchos agarrados de las manos en tiempo real y con presencia perfecta sin duda es mucho más accesible y es más difícil caerte cuando llegaste allí es mucho más fácil permanecer ahí y mantener la vibración propia en esa frecuencia así es como se crece eh, entonces este caso vino a sumarse al de David Benyosef, que les he contado más de una vez, y al de aquel vecino que yo tenía de jovencito, cuando estaba por nacer mi hija primogénita, al que llamábamos Don Celesto, y de tanta otra gente de quienes les he contado. Y de esa señora que publicamos a tiempo una foto en TikTok, en Instagram, este, que estaba encendiendo un cigarrillo con el número, las velas que representaban el número 100, de su cumpleaños número 100 sobre una torta, este, y cosas así, yo creo que esas cosas de verdad son gloriosas. Porque es animarte, no porque, no, no, no, no, no porque yo vaya a recomendar que fumes, no, no, no tiene nada que ver. Yo, sí porque yo vaya a recomendarte que prestes, prestes atención a ser feliz, prestes atención a sacar a flote todas tus herramientas para tener shalom con este mundo que saques a flote todas tus herramientas cognitivas para asegurarte que no estás todo el tiempo engañándote por creer que te falta algo que no es para ti en realidad, o no así o no ahora, y por causa de eso no te das cuenta de lo que de verdad tienes, que lo estás dejando pasar y no estás haciendo lo que tienes que hacer con lo que de verdad tienes. Esas cosas que yo también, igual que ustedes, necesito que otros me digan a mí y Hashem me bendice con quienes me lo dicen a mí, entonces yo junto fuerza y vuelvo a, re, a resonarlo este, de a uno, de a muchos. Son cosas que tenemos que acordarnos y hacernos las acordar todos los días para ser quien nos toca hacer.